¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de este espacio denominado escenario a través del medio digital La Voz del Sur. Ya como todas las noches, nuestro compañero Ramiro Narváez si ese, eh, nos acompaña ya acá en escenario. Ramiro, buenas noches. Bienvenido para compartir este espacio del día de hoy. Ya también tenemos nuestra invitada que ya mismo... Los amigos de Televidentes, quienes nos siguen a través de la página, la podrán observar y conocer de quién se trata, mi estimado Ramiro. Bienvenido. Prendemos el micrófono. Gracias, Leonardo. A ti, gracias, como siempre, y a nuestra audiencia, muchas gracias por eh, estar atentos a nuestro programa que día a día se transmite a esta hora de la noche. Prácticamente estamos eh, eh, iniciando esta nueva semana y deseamos que todo les vaya muy bien. Bueno, como todos los días, hoy tenemos una persona muy especial, una querida invitada de nuestro cantón, Catamayo, y queremos dar la bienvenida a Viviana Judith Escaleras, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación en esta oportunidad. Vamos a conversar eh, respecto a lo que está realizando, su trabajo, su parte de su experiencia en lo que ella hace. Es una mujer emprendedora. Que no se ha quedado estática, no se ha quedado mirando a las estrellas, a siempre está buscando eh, caminos para poder salir adelante. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Viviana Judí de Escaleras. Aquí estamos en escenario. Muchas gracias, eh, Ramiro. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en su prestigioso programa, La Voz del Sur, en, en Rostros que Dejan rastros de eso se trata, no de que dejar rastros siempre por donde por donde uno va, por donde uno le toca estar. Bueno. Dejar siempre rastros, pero rastros positivos, rastras, rastros buenos. No muy buenas noches, así es, eh, estimada Judith. Efectivamente, uno, uno es eso, no mientras va caminando, va dejando huellas, pero las huellas deben ser positivas para que otros puedan avanzar también en su proceso okay. de caminar en esta vida. Así que usted ha pasado dejando huella por la asociación de Bazar y a fines 10 de marzo, tenemos entendido. Cuéntenos brevemente el, el inicio, cómo empezó este sueño, en la actualidad cómo se está manejando. Eh, sí, pues este, le comento que ya llevo en la asociación como fundadora eh, 18 años, Justamente que, que ya somos jurídicos. Eh, nosotros trabajábamos antes como independientes en, la, en las calles. Igual trabajábamos ahí como independientes, pero le comento así en breve de que hubo una vez que una administración X que no, no nos dejaba, no nos permitía elaborar pues, eh, eh, como independientes en las calles porque ya habían algunas otras asociaciones. Entonces... Eh, Querían que nos hagamos una sola, pero nosotros no, no queríamos seguir, queríamos trabajar independientemente. Y entonces, en vista de eso, pues, recuerdo que, que se complicó bastante la situación, porque algunos compañeros les decomisaban la, la mercadería, porque éramos comerciantes, ambulantes. O sea, no era que dábamos de un lado a otro, sino que teníamos en una calle, pues ahí laborábamos a sol, viento, agua y todo, ¿no? Y, pues, en un tiempo hubo que, que estuvo de, de concejal un, el actualmente, que es ahora, pues, este, el señor alcalde, estuvo en ese entonces este, concejal. Y, bueno, pues, en ese tiempo él estaba, digamos así, un poco más con, con la gente humilde, con los pobres. Entonces, bueno, dijo, muchachos, esto no puede ser así, ustedes no pueden ser así, formen una asociación o, o pues... Uh, eh, vayan a otra asociación, el hecho es que tienen que estar unidos, porque así pues no nos van a dejar laborar, y ahí fue donde nació este el, de, de, de formar eh, nuestra asociación bueno, ustedes en todo caso tuvieron ese, tuvieron ese impulso para poder este, dar ese paso a, a que sea jurídica esta organización sí, y también pues, para que sí. tengan mayores eh, qué sé yo, derechos y, y, pues, y protección inclusive también eh, en todo caso, ¿en qué año se, se hizo ya jurídica la asociación? Fue en el año 2003, justamente fue en el año 2003 que pues empezamos nosotros este, con nuestros trámites y en ese mismo año se hizo jurídica, estuvo al frente nuestro compañero Giovanni Holguín, que fue uno de los mejores presidentes que tuvo la asociación, en la cual yo sé que en este momento nos está viendo, le envió un saludo a la distancia. Y, y gracias por ese, ese emprendimiento que nos dejó a la asociación, ese socio fundador que fue de, de un socio también guerrero que no, no, no, se dej, no se quedó cruzado de brazos, ¿no? Que dijo, bueno, no, compañeros, esto tenemos que, que seguir adelante y hacer la jurídica y, y nosotros tener su lugar de trabajo y pues él no se dio por vencido. Uh -huh. Fue un socio que, que no se dio por vencido y luchó y pues... Hasta que logramos hacer la jurídica. Desde ahí para acá, pues venimos caminando muy bien con la bendición de Dios. ¿Cuántas personas usted recuerda que estuvieron en ese entonces cuando empezó ya jurídicamente la asociación? Cuando empezó jurídicamente estuvimos como 45 personas más o menos. Sí, como ha, crecido 45 número, ¿Ha crecido ya actualmente? ¿Hay un mayor número o ha sido reducido? ¿Cómo está el asunto? Eh, bueno, le cuento Ramiro que pues algunos socios se han tenido que ir por la falta de trabajo de nuestro cantón, otros también han fallecido, así actualmente estamos contando es con 32 socios más o menos este porque es otro también que no hemos podido nosotros este, ingresar más socios es porque el lugar donde tenemos eh, actualmente no nos, no nos da, o sea, es un poco pequeño entonces no, no tenemos lugar donde poner a los demás socios eso, eso es que no, no podemos ingresar más socios entonces nos hemos mantenido con ese número de socios hasta el momento eh, Bien, de, Judith y cuéntenos en sí qué tipo de de productos ¿Qué tipo de, de comercio eh, la gente está ofreciendo a la comunidad en lo que tiene que ver la asociación? ¿Cuál es el servicio que están prestando? El servicio que estamos prestando es lo que es la venta de, de, de bazar y afines. Lo que es ropa, lo que es este, eh, calzado, lo que es este, eh, cositas de, de bisutería... Eh, lo que es también este, línea blanca, lo que es este, ollas y todas esas cosas así, cosas de, de, de cocina. También tenemos compañeros que, que venden eso. Y así de todo un poquito para, para el hogar. Interesante, Judith. Y sabemos que este, este tiempo de pandemia eh, nos ha chocado quizá a todo el mundo, todo el planeta ha sentido sacudido se ha modificado nuestra forma de, de vida, nuestro trabajo. En este sentido, ¿cómo ha sido afectada la asociación, posiblemente no con, con la pandemia? Sí, le comento a este Ramiro que la asociación fue, fue afectada bastante porque, pues bueno, mis compañeros viven del día a día. Eh, ellos trabajan todos los días y, y, pues, cuando fuimos a confinamiento fue, según nos dijeron, por 15 días. Pero nunca se pensó que se iba a extender a tres meses. Entonces, eso fue un, un golpe duro, digamos así. Y ya cuando pasó un mes, mes y medio, empezaron los, los compañeros. Bueno, señora presidenta, bueno, señora Birmania, ¿qué hacemos? Ya no tenemos para la comida, nosotros vivimos del día a día, eh, estamos eh, así en esa situación. Entonces, eh, bueno, a mí me pusieron en, en jaque mate, digamos así, porque estábamos, una era que estábamos en una situación bien, bien difícil eh, pasando y dos, pues que no, no había como ni siquiera salir a decir, bueno, voy a pedir ayuda, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Mm -hmm. Y yo en parte, yo me sentía este comprometida con ellos porque yo soy la representante de ellos, por lo tanto yo tenía que ver sí. por, por ellos como representante de ellos. Eh, yo pues lo único que, que hice con mi directiva, que doy gracias a Dios que la asociación ha podido salir adelante, es por mi directiva también, no, no es solamente por, por la presidenta, no es solamente por mí, sino también esto, con, esto tiene que ver bastante con el equipo que uno trabaja. Ya en este caso mi directiva son unas personas muy, muy movidas, eh, que están siempre ahí, también cuando yo los, he, yo los he solicitado, bueno compañeros, vamos a hacer esto, ellos ahí han estado, sin ponerme pretextos, sin decirme, no, no puedo, no. Eh, ellos, bueno, han dicho, la señora Birmania o la señora presidenta ha convocado esto, ahí están. O sea, siempre he tenido esa colaboración tanto de mis socios como de mi directiva. Entonces, para mí eso no ha sido ningún problema, eh, decir, bueno, es que no puedo hacer esto porque no tengo la colaboración. no Yo siempre he tenido la colaboración y he contado con el apoyo de todos mis socios y de todo este de toda mi directiva, en la cual yo me siento muy muy bien, muy feliz de, de ser su representante por segunda vez, por el segundo periodo, de ser su representante, porque pues, siempre he contado con el apoyo de ellos. ¿Cuándo y, termina pues, su periodo? Eh, todavía termina en el 2000... A ver, ahorita estamos en el 2021 2000... 21. Sería en el 2025. Y hasta entonces, eh, en sí, ¿qué proyectos tiene? ¿Qué quisiera, antes de terminar su periodo, qué quisiera dejar realizando, cumpliendo acá en la asociación? Eh, bueno, pues la meta que nosotros hemos propuesto es este, adquirir un lote para hacer nuestra propia sede. Y yo sé que lo vamos a conseguir, sí, porque todos estamos trabajando duro y lo vamos a conseguir. Y, pues, eh, hacer nuestra propia sede para ir poder este, tener nuestras propias reuniones. Esa es la meta que por el momento nos hemos trazado. Y más adelante ya veremos cómo Dios nos va, nos va dando eh, fortaleza, nos va dando fuerzas, nos tenga con vida y salud, porque eso también hay que pedir. Porque de nada vale uno tener metas, tener proyectos, cuando Dios tiene destinado otra cosa para uno. Entonces, pues, mientras Dios nos tenga con vida y salud, que Él es... Uh -huh el único que, que, que puede pues, decidir esto se va a hacer o esto no se va a hacer, mientras él nos tenga con vida y salud, pues seguiremos adelante. No solamente nos quedaremos en un lote, ni en una, ni en una sede, sino que seguiremos luchando para que nuestra asociación salga en, en adelante. Interesante, conversando con doña Viviana Judith, acá en nuestro programa, Leonardo. Si tienes alguna interrogante, estamos también prestos para dar la bienvenida también a nuestros auspiciantes que son parte también de este programa. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look.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 Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpán, Vallalamor Amor, Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.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 Cos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Estamos de vuelta, muchas gracias amigos y amigas de la sintonía de La Voz del Sur. Acá estamos compartiendo en esta ocasión con eh, nuestra invitada, doña Judí Escaleras, presidenta de la Asociación de Bazar y Afines, acá en nuestra ciudad de Catamayo. Bueno, y nuestro compañero Ramiro Andarváez está dialogando, con nuestra invitada, conociendo un poquito el trabajo que vienen haciendo también los emprendedores de nuestra bella tierra, Catamayo. Así es, Leonardo. Seguimos entonces y queremos también aprovechar para saludar a quienes nos están viendo y escuchando a través de este canal digital. Un abrazo muy fuerte desde escenario. Rostros que dejan rastros y el rostro invitado para esta noche es... Judith Escaleras, una mujer, como ya lo dije al inicio, que no se ha quedado quieta, es una mujer en, en movimiento, ¿no? La pandemia no la ha detenido, mucho menos. Así que, pues, eh, ella también eh, está, sabemos que ella presta su servicio, eh, su talento que Dios también le ha dado, en lo que tiene que ver la Fundación Bolívar Fierro. Eh, ¿Es verdad eh, esto, Judith? ¿Cómo es su accionar ahí? ¿Y cómo llegó también a, a este lugar? ¿Qué es lo que le motivó, le impulsó a prestar sus servicios en este sitio? Eh, bueno, pues como le comentaba Ramiro, yo a la, a la Fundación Bolívar Fierro llegué por eh, justamente porque la afinadita, la, la, la madrecita de, de nuestro anfitrión, Bolívar Fierro, pertenecía a la Asociación 10 de Marzo. Ya, entonces, pero ella pertenecía a la asociación, eh, pues eh, después cuando ella falleció, pues el, nuestro anfitrión le había hecho una promesa a su madrecita de que él se iba a ayudar a, la, a las familias más vulnerables de nuestro querido cantón. Y en una Navidad, pues me contactaron como la presidenta de la asociación para entregar este, unas fundas de caramelos a todos los socios. Entonces, por ahí fue donde fuimos. Este, eh, me ingresaron, después me dijeron que querían que igual formara parte de su, de su emprendimiento también, porque eso también es un emprendimiento. Ayudar a, la, a hacer la labor social es un emprendimiento. Yeah, y ahí entonces, pues, y como a mí eso me gusta, eso como siempre he dicho, eso me apasiona. Eh, hacer lo que es la labor social, entonces pues yo, yo accedí, no yo acepté y sí, desde ahí vengo perteneciendo a, también a la fundación en la cual en estos días, si Dios lo permite, lo tendremos ya aquí en Ecuador a nuestro anfitrión para que todos lo, lo conozcamos, quién es el que está con la gente humilde, con la gente pobre y quién es el que, el que está pues ayudándonos en estos momentos más difíciles de, uh -huh. que estamos pasando con la, con la pandemia, está haciéndose presente con, con sus víveres. Y usted desde su ser, ¿qué actividades dentro de esta fundación, qué actividades le vienen dando satisfacción, esa alegría de poder servir? <risa> Eh, pues mi, mi labor es igual que, que los demás compañeros, pues eh, visitar a las familias más humildes de nuestro cantón, más necesitadas y hacerles llegar de parte del de, de señor Bolívar Fierro, hacerles llegar este, los víveres y todas esas cosas. Si ahora no estamos, no andamos en grupo, es por la, por la situación misma. Entonces ahora están destinadas nomás ciertas personas, nomás para no, no, que no haya el aglomeramiento. Uh -huh. eh, ¿Cómo es el recibimiento de las familias? ¿Cómo usted ha visto desde su percepción cuando usted, cuando la fundación llega al, a tocar la puerta de las familias? Eh, ¿Cómo ve esas personas? ¿Qué reacción usted ha podido apreciar de ellos? Eh, pues le puedo comentar, este, Ramiro, que es una satisfacción muy grande que uno siente este, ir... Eh, muy grande y al mismo tiempo uno se siente tan impotente el, el a veces no poder ayudar con más porque hay familias que no solamente necesitan este, una funda de víveres, hay familias que necesitan medicina, hay familias que necesitan una silla de ruedas, hay familias que necesitan un techo, hay familias que, que sus casitas son tapaditas con con hojitas de zinc, con hojitas de Playboy, y ahí en un solo cuartito tienen su cocina, tienen sus, sus dormitorios, tienen todo. Y, y uno es, es una impotencia que, que uno se siente el, el, el no poder este, ayudar más, y más que con una funda de víveres, que es mucho, es mucho ayudarles porque es gente que no tiene a veces ni, ni siquiera para, para comerse un pan. Y cuando uno llega con esa funda de, de víveres, eh, pues es para ellos es una alegría grandísima que que sienten, ellos bendicen este, pues, a las que van a dejar, nosotros decimos claramente, nosotros aclaramos, eso no va de parte de nosotros, eso nosotros solamente somos colaboradoras, eso va de parte de nuestro anfitrión Bolívar Fierro, que él es el que se hace presente, porque pues si Dios no le hubiera dado esa sabiduría y no le hubiera dado ese gran corazón que él tiene para las familias de Catamayo, él no lo estuviera haciendo. Ya, yeah. uh -huh. él lo hace porque tiene ese gran corazón que Dios le ha dado y esa esa virtud que tiene. Y como digo, esa Dios le ha dado esa sabiduría también para que sea un hombre sabio y pueda este ayudar a las familias catamayenses. Y eso es para nosotros nos llena de, de alegría y de satisfacción poder ayudar. Por supuesto que sí, es la mayor satisfacción el poder extender una mano. Eh, como usted lo dijo, no necesariamente con cosas materiales, mucha gente necesita ese, la presencia de alguien, un abrazo, una palabra que tanta falta hace en estos tiempos. Así es, eh, Judith, bueno, usted es una mujer emprendedora, ya lo habíamos mencionado, una persona que siempre está buscando hacer algo eh, en la vida, no solo por usted, sino por los demás para eso también va de la mano el tema de la preparación. Usted eh, se preparó en el tema de, de eh, auxiliar, eh, es enfermera auxiliar, ¿no? Eh, Coméntenos esta, esta, este propósito. Bien, me parece que tuvimos un pequeño inconveniente con eh, el, el enlace. Y bueno, queridos amigos amigas vamos la cual a cual yo hace años atrás yo presenté yo este yo estuve vine elaborando en la clínica Murovejo en loja eh, pues después ya, ya me casé, ya ahí quedó, ya no seguí, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí, es muy bonito también la medicina, también este me gusta, es uno de los mis emprendimientos que tengo, porque como yo le decía hace un rato, pues si uno no puede hacer, este, no puede emprender en otra cosa, bueno, entonces uno tiene para decir, bueno, es que yo sé esto, yo he aprendido esto, entonces puedo emprender en tal cosa. Eh, la cosa es no quedarse cruzado de brazos, y eso yo lo aprendí este de mis padres y pues en las cuales yo agradezco muchísimo y me siento muy orgullosa de, de mis padres que nos han enseñado a todos mis hermanos y este buenos valores este y, y ser emprendido emprendedores y a no quedarnos de brazos cruzados y a, y a no decir bueno es que yo no puedo eso está difícil no nunca o sea ellos nunca nos enseñaron que debemos ser en otras palabras cobardes rendirnos no Por sino supuesto. que tenemos que ser motivadores y siempre salir adelante y haber aprendido esta parte de la enfermería, ¿en qué momento usted cree que le ha servido, ha puesto en, en, en escenario eh, justamente lo que usted ha aprendido? Bueno, yo pues cuando cuando he podido, sí, he prestado mi, mi ayuda de primeros auxilios, como digo, a veces eh, dentro de la familia mismo, a veces me han dicho, bueno, ¿sabes qué, birmania Necesito que me pongan un suero, que me pongan una inyección. Entonces, bueno, yo ahí ahí estoy, prestando mis servicios cuando puedo. Y bueno, pues como hoy en día no, no se puede tampoco poner nomás por poner un suero ni una inyección, si no es con receta médica. Ahora cuando me han pedido, bueno, yo les digo, pues yo necesito una receta médica para yo poder este, administrarles, para poder ayudar, mientras tanto así, así ya no. Bueno, es decir, si es que alguien que ahora la está conociendo, la está viendo... Eh, de pronto necesite el colocarse una inyección, un suero, un, bueno, una atención de primeros auxilios, ¿usted estaría sí. o está dispuesta pues a acudir? Sí, siempre y cuando sea con receta médica, como digo, entonces yo estoy lista para servirles, para ayudarles. Muy bien, eh, estimada Judith, ¿qué otras actividades, porque usted es una mujer multifacética, ¿qué otras actividades eh, tiene, digamos, en su currículum, aprendido, ha practicado, experimentado? Cuéntenos algo más. Bueno, pues también yo tengo mi diploma de artesana, lo que es en corte y confección. También tengo igual mi diploma, también seguí, este mi, seguí la carrera de, de corte y confección, en la cual, como digo, pues bueno, digo, si no me va bien en esto, me va bien en esto. Y el hecho es que hay que saber de todo un poquito, o sea, en la vida no hay que quedarse uno de brazos cruzados y decir, bueno, es que yo ya sé. Coser, ahí me quedo, ahí muero con uh -huh. eso, ¿no? Es que yo ya sé medicina, ahí me quedo con eso. Yo ya soy una vendedora, ahí me quedo con eso, ¿no? O sea, uno tiene que, que pues, hacerle de, de, de lo que pueda, ¿no? Al menos uh -huh. en esos tiempos que está bien difícil, pues si no me sale de una cosa, me sale de otra, pero me saldrá. Por supuesto. Eh, qué bonito, ¿no? Poder eh, escuchar este testimonio de, de vida, de emprendimiento que... Eh, posiblemente muchas personas estarán de, tomándolo como referencia, motivándose, animándose también para dar ese paso, porque usted lo ha, lo ha dicho, a veces nos eh, enfrascamos en una sola cosa que hemos aprendido y, y nada más. Y cuando hay una variedad de oportunidades, de posibilidades, si es que nos disponemos a, a dar ese paso. Y qué bien, bienvenido el, el ejemplo suyo, su testimonio. Eh, me imagino que en casa usted es la que... La que hace, los eh, qué sé yo, la, la ropita a, a, a sus hijos, a, no sé, a la familia, o de pronto ha hecho trabajos este para afuera, no sé. Eh, yo creo que eso es... Bueno, le, ¿no? sí, le comento, le, le comento a Ramiro que hay el dicho que dice casa de herrero cuchillo de palo <risa> no y le, sí, le comento que bueno por mi trabajo también es que como ahorita tengo el emprendimiento de lo que es el comercio entonces eso me ocupa bastante tiempo y bueno ya pues digamos para la costura no eso se necesita tiempo y dedicación y para eso vuelta ya ya no tengo porque ahorita es como tengo el otro el otro emprendimiento y estoy con eso estoy saliendo con eso y ya pues uno llega tarde ya en la noche cansado y el otro día es la misma rutina pero igual uno no tiene que darse por vencido vuelvo y repito valga la oportunidad para decirles a todas esas mujeres emprendedoras que nunca deben agachar la cabeza y nunca deben decir no puedo sino que pues tienen que buscar la manera de, de buscar emprendimientos y de salir siempre adelante sacar su familia adelante eh, hay muchas muchas personas muchas mujercitas que a veces decimos hoy no es que yo tengo un hijo y ya no puedo mi hijo me amarra no no no, un hijo es una bendición. Yo tengo tres bellos hijos, cuáles son mis más grandes bendiciones. Y pues ellos son mi, mi, mi apoyo, son mi motivación para yo seguir luchando porque sí, le cuento que, que es duro, es duro. y a veces como que uno se quiere, ya dice, ya no puedo más, ya no doy para más. Pero uno como que regresa a ver atrás y dice, no, pues claro. tengo mis hijos y ellos van viendo mi ejemplo. Y si yo ahora me doy por vencida, pues ellos también van a ser unos cobardes más tarde a futuro. Entonces, no, ellos, ellos tienen que ir pisando de donde uno pisa y, y uno sigue para adelante. Sigue para adelante y le echa ganas y sigue y se, y se triunfa y se sale. Pero siempre con dedicación. Con, con amor, y uno tiene que poner amor, pasión a lo que uno hace, la lo que uno le gusta, y uno sale adelante. Uh -huh. Por supuesto, y confi confianza en, en lo que hace. Confianza mismos. en uno mismo. Uh -huh. así, es. Sí y, sí. así es, Judith. Bueno, Leonardo, estamos como que ya llegando a la parte final, ¿y qué le parece este testimonio de vida? Eh, cuéntenos usted, una mujer eh, emprendedora, comerciante, que tiene que, que ver con la costura... Auxiliar de enfermería, bueno, no sé, me parece algo valiosísimo acá en Catamayo, Leonardo. Así es, mi estimado Ramiro, escuchando con atención y claro, por ende, pues le hemos invitado porque le hemos, le hemos conocido y le hemos visto trabajar en, en diferentes temas y eso es importante en la parte social, en el comercio. Y también una mujer que ha estado siempre tocando las puertas de las diferentes entidades, tanto públicas y privadas, para poder seguir adelante en sus proyectos. Qué bien por ello, y hay que felicitar a este tipo de, de personas que eh, nunca se dan por rendido, pase lo que pase en su vida, siempre están eh, luchando por el bienestar de su familia y de la comunidad en general. Así que felicidades, Doña Judith y bueno, gracias por habernos acompañado. Estamos llegando a la parte final, pero sin antes, no sé si es posible, Doña Judith también invitar a la ciudadanía catamayense, y bueno, a quienes nos observan, porque gracias al Internet podemos llegar a cualquier parte del planeta. Eh, ¿En qué lugar están ustedes eh, con la asociación o cómo está funcionando la asociación en nuestra ciudad de Catamayo. Mm, sí, muchas gracias este, Leonardo. El, sí, nosotros venimos laborando eh, eh, pues más conocido es afuera del, del IES, en las veredas del IES. Ahí se viene laborando todos los días de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Y ahí tenemos para ofrecerles, como ustedes ven, ahora ya nos hemos uniformado ya para tener una mejor, dar una mejor presentación a nuestro querido cantón. Entonces ya estamos reconocidos con nuestros letreros que dicen en las carpitas que dicen asociación 10 de marzo. A nuestra querida clientela, pues que, que vayan nomás, que igual estamos con los debidos protocolos de bioseguridad, eh, pues para que nos hagan el gasto, ya o sea, saben que hay que preferir lo nuestro. Bueno y sobre todo con esa sonrisa yo creo que todos todos eh, nos animamos a visitar esta, este lugar este emprendimiento que al frente está nuestra estimada amiga Judith Escaleras que esta noche nos ha acompañado y estamos muy agradecidos Judith de que eh, haya sido parte en esta ocasión de nuestro escenario. Deseamos que les vaya muy bien, que siga prosperando la asociación, pese a todos los eh, inconvenientes que se presenten en camino. Sin embargo, eh, sobre todo cuando se tiene un liderazgo, una líder al frente, yo creo que las situaciones, las cosas marchan muy bien. Así que ánimo, tiene siempre nuestro apoyo. Y yo creo que a futuro tendremos el gusto de contar nuevamente eh, con Judith para que nos siga contando, eh, nos eh, narre las vivencias, las, las nuevas experiencias dentro de la asociación. Así que muchísimas gracias. Y pues un saludo cordial a usted, a la asociación, éxitos y gracias por haber acompañado en este programa. Ya, muchísimas gracias Ramiro, muchísimas gracias Leonardo por la invitación. Muy bien, muchas gracias eh. Ramiro. No nos queda más que agradecer también a nuestros amigos y amigas que noche a noche nos siguen, a quienes también se van uniendo a este espacio que hemos dominado escenario. Y bueno, a la gente que nos ha estado escribiendo, eh, dice, a ver, saludos a La Voz del Sur. Y dice, muy buena transmisión. Eh, dice Don Giovanni Macías. Eh, por acá también Lorena Mataveneira, dice por acá. También eh, saludos cordiales a la señora Vilmania Escaleras, doña Bernardita Herrera, dice saludos a quienes hacen la voz del sur de Catamayo, éxitos. Bueno, y a la gente que está de una u otra manera compartiendo también la transmisión. Muchas gracias, de verdad, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Ramiro, por acompañarnos todos los días acá en el programa y acá a nuestra invitada una vez más, una buena noche para usted y toda su familia. Felicidades, amigos y amigas, cuídense mucho. Hasta aquí fue... La compañía de todos sus amigos Quien les habla, Leonardo Piedres Ramiro Narváez, felicidades, buenas noche Los muebles de su casa Oficina o vehículo Necesitan un cambio de look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 Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en Chahuarpan, Valladolid, Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.